en todo un clásico y son inolvidables. Ahora podrás tenerlos todos con la colección Autos Inolvidables de Salvat. Fieles reproducciones de los autos que jamás podremos olvidar. Por primera vez una colección a escala inédita de 1.24. Primera entrega. Volkswagen Sedán. Por solo 159.90. Garantía Salvat. Oxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Compra detergente hace 900 gramos, 2 por 40 pesos. Ven y comprueba los precios bajos. Oxo, a la vuelta de tu vida. ¿Qué es esto? Oh, debe valer una fortuna Tome todo lo que tengo Son 10 pesos, joven Sabor de 10, precio de 10 Mujeres en Acción presenta 5 veces más poder La escuela pedía a gritos una cocina nueva Nos organizamos haciendo tamales para conseguir fondos Y para combatir tanta grasa, encontra el poder de Acción Limón Su fórmula arranca grasa tiene 5 veces más poder Ahora nuestra escuela está lista para la acción Acción, el verdadero arranca grasa Atrápame si puedes ¡Chocorrales, Marinela! ¡Atrápenme si pueden! ¿Crees que me conoces? Tal vez no has mirado bien. Aquí estoy. Puedo ser sutil y discreta.